Si te gustan las historias basadas en crímenes de la vida real, esta serie es para ti. La escalera está basada en un documental que lleva el mismo nombre y la historia nos muestra un caso muy célebre del año 2001 en el cual el escritor Michael Peterson fue acusado de haber asesinado a su esposa Kathleen, quien fue encontrada muerta al pie de las escaleras en su hogar. La serie de HBO Max está creada por Antonio Campos, quien tuvo acceso a todo el material de los documentalistas y se tomó varias libertades creativas. Lo cierto es que es un caso bastante interesante, lleno de giros y sorpresas, por lo que la serie se presta para mucho entretenimiento. Michael Peterson es un enigma, un hombre difícil de creer pero también de odiar y el ganador del Oscar, Colin Firth, lo interpreta de una manera que logra sintamos pesar por él sin quererlo del todo. Esta miniserie de 8 episodios me tuvo intrigado, le da un giro a la historia de vista en el documental y una mirada fresca al misterio de la muerte de Kathleen Peterson. Con un gran elenco, la escalera se disfruta más si uno no conoce nada del caso, pero de igual manera lo pone a dudar a uno sobre la culpabilidad del hombre en un caso muy extraño y lleno de revelaciones asombrosas. Le doy 3 estrellas y media de 5.